Buenas, buenas, buenis... Bueno, no. Espérate. No son buenas, son más bien malas. Bueno, tristes, deprimentes, melancólicas. O sea, esto está muy F, como dirían los chavos. En este canal hemos tratado de hablar de todo tipo de cosas acerca de Bakugan. Por algo se llama tu Bakuganés. Pero hay algo que no hemos tratado que me causa dolor en el esfínter. Bakugan es recordado por ser una serie para niños, ay que alegría, qué felicidad, todos sonrisas Y tú dirás, ay qué alegría, qué felicidad, todos sonrisas Pues no bebé, porque a pesar de ser risas y alegrías, la serie también tuvo momentos sad, momentos tristes, de melancolía pues Y hoy te los presento Antes de empezar, dale a like y suscríbete, los dos sabemos que lo deseas Además, sígueme en mis redes sociales, están aquí abajo en la descripción Número 5 Despedida de Masquerade Masquerade es uno de los personajes que más me ha gustado en toda la serie Y uno de los momentos más tristes o por lo menos más emotivos Es cuando se despide de Alice después de cambiar de parecer respecto a la forma de ver Bakugan aunque Masquerade fue una piedra en el zapato Durante toda la serie No puedo negar que me dio un poco de guayabo Cuando este se fue A ver ¿qué quieres que te diga Soy un sentimental Número 4 Muerte de la mamá de Sean Este es uno de los sucesos más importantes En la vida de Sean Gracias a esto Él se aleja de Bakugan Pero con el tiempo regresa Gracias a que entiende Que esto para su madre es muy importante Está en el puesto número 4 Porque aunque sí es muy triste Nunca le dieron tanta relevancia Desde que Sean decide volver a ser peleador Aún así fue un momento triste cuando ella murió y le dejó a Storm Skyres. Número 3 Marucho pierde a Preyas Este es un momento súper triste Por lo menos para Marucho Puesto que pierde al que había sido hasta el momento Su único compañero Bakugan Después de pelear contra Sirenoid. Es muy triste Y aparte a Marucho le causó medio trauma eso Hasta que capítulos después lo recupera Pero pues que igual fue, fue triste El pobrecito lloraba Hay que ser muy miserable para no condolerse Miserables. Número 2 Los Bakugan se despiden Este es uno de los momentos más tristes por varias razones. Es inesperado, lleno de emotividad y además es el final de la serie. A ver, que sí, que luego llegaron tres temporadas más. Pero esas no existen, yo digo que no, ese es otro video. Total, que para este punto los Bakugan y los humanos habían construido una bonita relación tras vencer a Naga. Pero cuando es hora de regresar a Bestroya resulta que los Bakugan también deben volver. Es triste porque después de toda la serie juntos tienen que irse. Pero lo más triste es cuando se empiezan a tomar fotos. Tienes que ser muy condenadamente miserable para que no te cause ningún remordimiento esto. Miserable, por dos. Pero estos cuatro puntos de acá no se comparan en nada. Con el primer puesto. Y es que el momento más triste es... La muerte de Wayburn. Creo que puedo decir que Weyburn es de los personajes más queridos. Y es que no es para menos. Es el primer y único amor de Drago. Te resumo. Cuando Naga ya iba a absorber el Infinity Core. Weyburn se sacrifica y se lo entrega a Drago. Lo triste de esto es el hecho que Drago no puede hacer nada para salvar a Weyburn. Y además la ve morir frente a él. Con sus ojos. Esto es muy triste. Miserable por tres. Creo que lo que refuerza esta tristeza es el hecho que Waver sufrió toda la serie tratando de mantener el Infinity Core fuera de las garras de su hermano. Se puede decir que casi casi el que la mató fue Naga. Pero bueno, este ha sido el video del día de hoy. Espero que te haya gustado o por lo menos te haya hecho recordar cosas tristes. Llora. ¡Sufre Teresa, sufre! Si te gustó el video dale al like Y recuerda suscribirte y comenta otro video que recuerdes que haya sido triste para ti Nos vemos en otro video Adiós